En la mesa me acompañan eh, eh, una, unos distinguidos panelistas, el señor Leonardo Castro de Brasil, Ana Costa de Brasil, eh, Oscar Feo que pues, lamentablemente no pudo estar presencialmente, pero que va a estar conectándose, está por ahí, ya lo vimos eh, en pantalla, eh, el doctor Antonio Hernández del Salvador y Camilo eh, Vaz de Chile. Eh, básicamente, el, el panel tiene una duración de una hora, así que cada panelista, ya les he dicho, tienen 10 minutos para hacer la presentación. Yo les voy a presentar un papelito cuando le vayan quedando 5 minutos y cuando se termine el tiempo le voy a volver a, a presentar el panel. Así que vamos a comenzar inmediatamente con eh, Leonardo Castro. Bueno, eh, buenas tardes. Eh, yo hablaré en portugués para no eh, sacrificarlos con mi compañero que es terrible como Eu sou Leonardo Castro, sou da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Asfalto Rio de Janeiro. É, o meu tema, é, eu assim, fiquei bastante, me senti bastante provocado pelo o título deste painel, Teorias e Políticas sobre o Sistema de Saúde do Século XXI, e resolvi é, abordar é, o tema, é, especialmente no, no que diz respeito à questão das teorias, tá? É, iniciando com uma reflexão. Eu vou usar lâminas aqui para facilitar a interação e a comunicação, especialmente com a imensa maioria do auditório que evidentemente fala em espanhol. É, mas é, com uma pergunta, uma pergunta, uma reflexão, de pergunta. É permitido falar sobre teoria, é, considerando que a América Latina é um dos continentes? mais iguais do planeta, né? aqui há essa, essa, esse relatório que saiu recentemente da CEPAL, que aponta que um terço da população norte-americana estará na pobreza até o fim deste ano. É, é também o subcontinente, ou a parte do planeta mais violento né? tem esse relatório de 2019. da ONU, né, que mostra aqui que 37% dos homicídios do planeta ocorrem na América Latina, né? sendo que o nosso subcontinente É, responde somente por 8% da população mundial. Além disso, é, desde a metade da, do século passado, é, foram computados aqui pelo menos 34 golpes de Estado em 12 países diferentes da América Latina. A maioria desses golpes foram bem sucedidos, invariavelmente, contra o governo de esquerda ou governos progressistas. Então, nesse contexto, é, é que a pergunta, se é permitido falar teoricamente teoria é que se é preciso falar sobre a teoria, que é preciso é, refletir. Né? É, considerando também que nesse, nessa conjugação de violência e desigualdade, as, os segmentos mais vulneráveis são exatamente os mais polarizados, Os mais pobres, é, mulheres, negros, indígenas, mestiços. Pois bem, é, a resposta, claro, não é sim. É, sim, é, é permitido falar sobre teoria. E eu queria é, aqui resgatar um pouquinho do legado da teoria social. Né? É um pouco, talvez, antipático é, colocar isso aqui, porque trata-se, na sua imensa maioria, de uh, homens, brancos europeus, é, muitos que viveram em outras épocas, é, algumas mulheres, nem, nem tantas assim. Né? Mas é, eu não vou aqui... É, listar, né, tudo que eu coloquei aqui, eu só queria registrar aqui, que essa Mário Hernandes, aqui presente, eu me dei conta de uma grave omissão, não coloquei aqui a geografia crítica, que tem uma, uma contribuição né, certamente fundamental para a reflexão social. É. Mas, assim, o, o que eu reivindico aqui, então, é que nós é, nos apropriamos desse legado que nós leamos criticamente e que nós utilizemos tá? nas nossas reflexões, tanto quanto o que está aqui posto como os estudos culturais, né? os estudos de gênero, os estudos raciais, étno-raciais, o estudo de mídia também. Né? E, claro, o pensamento crítico latino-americano, sem esquecer os clássicos do pensamento social latino-americano, mas também dizer, todas essas vertentes. Por quê? Porque. É... Esse legado, ele nos é muito caro e nos é muito importante. E não é casual que, que os poderosos do planeta tenham elegido as ciências sociais como inimigo. Algumas questões sobre a saúde e a saúde social do no século XXI. É. Acho que aqui tem pessoas que, por precederam que abordaram questões que estão próximas. Então, eu vou passar rápido por isso aqui. Quer dizer, primeiro, a importância da dimensão econômica e da dimensão tecnológica dentro da dimensão econômica como elemento fundamental. Tá? É, e isso implica, uma atenção também, ao processo histórico de transformação, a história da medicina, a história das tecnologias médicas, mas também a história das formas de organização de serviços do sistemas de saúde, do trabalho em saúde, incluindo, claro, o contexto político-institucional, e também, acho que é um ponto bastante sensível, as transformações da articulação entre público e privado na assistência do financiamento, que vem se tornando cada vez mais fluida e nebulosa.. Alguns pontos, bem, Queria trazer uma reflexão aqui, que é, na qual tenho trabalhado, sobre o estado da saúde. É, aqui tem alguns um pontos de partida, né? nós focamos aqui aspectos estruturais, mas sempre de vista a dimensão histórica, é, tentando incorporar contribuições da teoria social nas diversas vertentes disciplinares. É, considerando também a importância da... Uh, da, das assimetrias de informação que existem no campo do, do mercado de bens de saúde, é, e, sobretudo, acentuando que o desenvolvimento do contexto econômico do Estado de Saúde é dependente do gasto público e é inviável sem regulação governamental. Então, a gente tinha é, 15 minutos, mas temos companhia de parabéns, então eu vou correr um pouquinho aqui, vou pegar alguns slides, para que a gente possa é, ir, ir para... Mas, enfim. Uh, o modelo que a gente vem trabalhando, ele tem uh, essa, essa característica de uh, abordar o Estado a partir de três dimensões. Uh, a partir também de contribuições de autores. O Michael Mayer é um cientista político britânico, o uh, Bob Joseph, que é um sociólogo político britânico. E há toda uma tradição da crítica da governo política que talvez seria mais apropriado aqui de chamar de materialismo histórico, mas que é um modelo de, de, de, em três dimensões, né, que, em que aponta que, que é, o Estado da saúde se diferencia das formas de, de política social em função de não somente é, ser um, um, uma ferramenta distributiva, mas também para estar atrelado é, a um complexo produtivo importante no qual o Estado tem um papel fundamental de fomento né, cada vez mais, é, e abertem também, né, na terceira dimensão do Estado, como arena do conflito distributivo. É, na, na visão do Bob Esser, isso se reflete é, em uma sequência ali, é, que é histórica, né, que vai do que ele chama de um Estado Nacional de Bem-Estar Tunisiano, para o Estado competitivo chumpeteriano, e a formação final dele é a ideia de um estado relacional muito inspirado em tá polanças. Isso aqui é o importante, na verdade. É como se se desdobra nos países, perif nos países periféricos. Né? Mas não somente, porque, na verdade, essa realidade aqui não está restrita aos países periféricos. Dizer, no, no, no quesito é, estado de bem-estar, é o que nós temos... É um contexto de cidadania restrita regulada, com imenso desigualdade, racismo cultural violência, democracia tutelada, desigualdades a nível regional, concentração de serviços, acesso limitado a serviços, oferta limitada em função da capacidade de pagamento. No contexto do Estado subterrâneo, do Estado industrial capitalista, é, a característica mais marcante é a dependência tecnológica, já temos pontos apontados aqui, não somente de insumos, medicamentos e tecnologias, mas também modelos organizacionais de governance, ideologia e práticas médicas, padrões de consumo, e um aspecto que, no, no, na dimensão redistributiva, na disputa de redistributiva, é também muito marcante, que é a população privada do Estado, através de incentivos, subsídios, é, através do sucateamento do, do setor público, do corporativismo das profissões de saúde, Lobbies junto ao Congresso e aos poderes, e, claro, as reformas é, neoliberais das últimas três décadas. É, bom, eu vou pular aqui essa parte. Tá? Aqui é, é, é meio uma ilustração de como nós estamos dobrando esse modelo, tá? dentro de uma, um mapeamento, ali, de uma cartografia de atores, é, e dentro também de uma, de uma, uma cartografia que seria os focos dessa disputa dentro do Estado, dos padrões, dos elementos padrões de, de regulação. É indireto para as questões. Ah, eu vou é, ler aqui para a gente mais rápido. A política de saúde, agora, se distingue de outras políticas sociais e distributivas, porque o seu desenvolvimento, depende do desenvolvimento em paralelo um complexo produtivo de equipamentos, e serviços e serviços. Essa característica é comum a todo o sistema de saúde o Estado, o do Estado capitalista moderno seja do tipo universal, bebeidiano, corporativista né, ou liberal. Tá. É, o complexo produtivo da saúde constitui uma grande rede transnacional, cujos centros decisórios estão concentrados nos países ricos do norte, que também controlam e detêm as tecnologias estratégicas. Nos países periféricos, como os nossos, com níveis elevados de igualdade deve se crônico e cidadania, Não apenas ocorre a dependência de tecnologia importada, mas também, mas também o acesso às tecnologias essenciais tende a ser segmentado hierarquizado e injusto. A captura do Estado por interesse privado é um fenômeno generalizado que assume formas mais agudas e em contextos periféricos, devido ao conjunto de fatores entre eles o de déficit de vida e de desigualdades presentes na sociedade. É, a luta social na saúde é um sociável luta mais ampla em defesa da cidadão universal, da atenção do direito democráticos, seu exercício efetivo e pela redução drástica da desigualdade. Não passando. Bom. Então, na fase atual, é, para concluir, é imperativo de um Estado que seja capaz de regular e controlar de forma efetiva, transparente e democrática, os diversos interesses privados e corporativos que se articulam no setor, e de da União salva e da Saúde para Bem Comum. Isso eu observo. Graças, obrigado. Muito obrigado, Renata. E passamos, então, agora com a Maracosta. Obrigada, Marimilda. Boas tardes a todos e todas. Antes de empezar mi, mi brevísima reflexión, porque teníamos 15, ahora 10, y ahora yo tengo a cargo de presentar dos libros de nuestro, de nuestro GT de Ciencias Sociales de Salud, a pedido de nuestra Carolina. Eh, es un, un, un GT eh, que tiene una producción muy intensa eh, y estamos ya con tres libros, eh, desde su, su creación, hace no más que seis, siete años, tenemos ahí la producción de tres libros, muchos conversatorios y muchas reflexiones, y aquí estamos incluso en, este, en esta conferencia con toda esta programación. Eh, el primer libro trató de, de estudiar los sistemas eh, universales y sus desafíos en Latinoamérica y justamente el tema de, de esta mesa, ¿no? Y está todos, están todos los libros uh, disponibles en la biblioteca de Caxo, pero tenemos aquí dos ejemplares de los dos últimos eh, números, eh, que son, eh, una, primero, un... Sí, lo hicimos luego que empezó la pandemia y el tema que tratamos fue justamente de analizar la sociedad política y salud en tiempos de pandemia. Y aquí tenemos eh, capítulos, artículos de mucha gente de, de, nuestro, de nuestro GT, no hay cómo presentar el contenido, pero el contenido está... Eh, muy, muy rico, muy importante. Y el otro es más reciente el más recente es lo que discute las pandemias, desigualdades y prácticas sociales en salud, miradas para la, la transformación de América Latina. Eh, también, eh, además de ser un volumen un poco menor, eh, eh, enseñando, mostrando incluso eh, la dinámica de las pandemias y del la, de atrapado la, de la que todos nos metemos, eh, es un libro que también cuenta con, con la participación de muchos y, y está también disponible. Entonces, echa la, la encomienda eh, y, invitando a todos que lean, que busquen en la CAXO, que usen en sus programas de posgrado, que eh, reaccionen eh, a, a estas producciones, Em a falar um pouco, quase em a ao que disse Leonardo. Eu deveria falar em português também, mas. Pero... Pero... É, é Se você falar rápido. Dando seguimento ao que eh, Leonardo disse, eh, eu trago aqui uma reflexão breve pelo tempo, mas instigante, acerca do sistema de saúde brasileiro, como um caso exemplar eh, para toda essa reflexão teórica que traz eh, Leonardo e que nós eh, coincidimos numa visão eh, convergente. Eh, de nosso sistema, como todos sabem, é, é criado a partir da Constituição Federal e é criado primeiro como um sistema único. E aí estivemos é, preocupados justamente com a unicidade, porque esse termo desapareceu, Mário. É, e foi a concepção de único, é, era importante justamente porque marcava Ah, o, o papel do Estado na regulação do privado, já que não conseguimos ganhar que ele fosse público 100%. Não? É, então, é, lá, a, a presença, a, o desaparecimento da, dessa condição de único, que foi é, tão logo a, a, os setores conservadores, conservadores se deram conta que, de, de nosso avanço, de nossa vitória, É, e quitaram e tiraram é, a, a possibilidade de ser um sistema é, exclusivamente público e abriram um espaço para uma ação do setor privado. E essa foi é, a nossa pedra no sapato desde então, não é? que é justamente o crescimento e a implementação de um sistema é, universal, único em seu nome, mas não na sua prática, e, é, e que é, é, vem sendo, desde sua implementação, extremamente sacrificado é, e é, esvaziado na sua, na sua viabilidade, é, mostrando essa dinâmica no interior do Estado, no interior da, do, do campo é, das tensões e dos interesses é, envolvidos e que, marcadamente, nessas últimas três décadas, se impuseram, não só sobre o Brasil, mas sobre o mundo. É, nós não podemos esquecer do que vem acontecendo com os sistemas universais europeus, cujo, cujas bases é, são muito mais sólidas, mas que vêm sendo igualmente é, dilapidados, de alguma forma, com franco crescimento é, da ação do mercado. Okay. É, então, é, é nesse sentido é, desse, dessa, dessa situação que nos é, conduz a um, um, um SUS é, cada vez mais dilapidado, teve um pouco de, de, de crescimento na, nos governos chamados populares de Lula e Dilma, mas que logo é, foi também uma política alvo de... É, de, da ação é, neoliberal que se impôs a partir do golpe de 2016. É, isso sim, foi feito a partir de uma radical mudança no financiamento, que já não era bom, mas que passa a comprometer definitivamente o SUS. E aí, já não mais um discurso velado, mas um discurso explícito acerca da importância do mercado e da presença do mercado na saúde. É, essa, essas tensões é, que se se que se, que, que se manifestaram, não é? É, somado com todo com todo toda a dinâmica de um país é, do, de um capitalismo periférico, do capitalismo periférico, que é caracterizado por enormes desigualdades que tem crises econômicas e políticas é, permanentes, que tem, que conta com fragilidades institucionais importantes, né? apesar de toda essa, essa dinâmica, é, nós temos a certeza, é, e há uma convergência entre vários pesquisadores, que não é plausível pensar na destruição do SUS. Porque hoje, o SUS, apesar de tudo, apesar de um sistema É, que, longe do que nós pensamos e desejamos na reforma sanitária, ele hoje é objeto de interesses extremamente caros e importantes. Não só por nós, seus defensores, mas especialmente, especialmente aqueles interesses ligados ao capital, aos próprios provedores e prestadores de planos privados de saúde. Então, e da própria classe dominante, que interessa manter um sistema que, de alguma forma, acalma eh, os desejos da população. Se isso estava assim na, na pré-pandemia, hoje, com a pandemia, eh, nós tivemos a, a, a presença de um cenário eh, que fortalece eh, no, no simbólico a, a importância do SUS, mas que eh, também rapidamente se recompôs no campo eh, dominante, no campo conservador, os eh, mecanismos que se eh, revigoraram eh, acerca da presença do mercado. Não é à toa que é o mercado que um dos grandes ganhadores né? e enriquecedores eh, em virtude das, da pandemia. Isso exige de todos nós... Está fechando o tempo. <risos> Isso exige de todos, de todos nós É, Gonçalo, que nos advertiu com tanta, com tanta ênfase, isso exige, não só de, é, de nós brasileiros, mas de todos nós latino-americanos, nessa grande luta comum que temos, que é É, associada com a luta pelo direito à saúde hum. avançar nessa categoria do direito não? É, nessa categoria de construção de, de cidaã que, que vai é, que, que é dinâmica e que é transformadora é, da consciência crítica popular não? isso exige também é, como estratégia política já que é a política que, que nos domina como mostra, Leonardo, na sua reflexão teórica, não é? é a política é, no, e, e, que nos conduz a uma viabilidade dessa, que é a luta pelo, pelo direito à saúde, é, exige de nós é, uma unidade intransigente, uma agilidade é, é, é, forte, uma forte agilidade, não? o acúmulo de conhecimento capaz de conferir ao nosso discurso uma efetividade é, real. E, principalmente, que a população não é, é, tenha é, reflexo das transformações que buscamos. Estamos em, em período, Noronha chama atenção, é, em, em um período de mudanças na, na Latina América, com chance de uma recuperação de um campo democrático de centro-esquerda. Talvez seja uma hora de missões de missão mais na perspectiva de todos nós em termos de avançar numa democracia popular numa democracia que que influa e interfira no processo civilizatório e que nos conduza ao modelo de Estado social ao modelo socialista não podemos ser dissimulados porque quando hoje sabemos que é o Estado socialista, que pode, de alguma forma, consolidar esse que é a, o motivo do nosso, da nossa luta, que é o, o direito à saúde. A mobilização popular já não pode mais estar fechada em torno da, do, de, de nossas salas, de nossas universidades. Temos que ampliar ampliar parcerias e lutas e, que e, talvez, Essa, a pandemia tenha sido um, uma grande oportunidade para isso. É, nessa perspectiva, é que eu fiz cortes e mutilações, tão fortes quanto, a, quanto aquelas que são feitas ao meu SUS, ao nosso SUS, para cumprir o papel nessa mesa. Agradeço muitíssimo a oportunidade de pôr aqui algumas reflexões que certamente se transformarão em um artigo é, no futuro. Né? É, obrigada. Gracias Ana Pero ahora vamos a pasar a, Vamos a pasar ahora con Oscar Feo Que está eh, ¿Pero? Saludos Oscar Hola Para que se pueda conectar Él estaba conectado ya Saludos Oscar Bienvenido al panel ¿Nos escucha aquí? Se me oye, se me escucha. Sí, se me escucha. Tienes 10 minutos para hacer la presentación. Cuando quede el 5 debe ser una interrupción, ¿ok? Para avisarte. Se logra, logra ver la presentación. ¿Sí? Está presentando. Ok. No, todavía no vemos la presentación. Bueno, buenas tardes. Ahora sí. Saludos fraternos para todas y todos. Bueno, comienzo por excusarme por no estar presencialmente, pero he tenido alguna indisposición de salud que me tiene recluido. Estoy haciendo la presentación de la organización, pero con muchísimas ganas de poder estar allí abrazarlos y abrazarlos y compartir con ustedes. Quiero que... Esta presentación en el marco del de panel sobre teoría y políticas de sistemas de salud del siglo XXI se ha visto como una reflexión autocrítica, pensada sobre todo desde Venezuela, donde tenemos un sistema de salud absolutamente infuncional y colapsado, pero que pienso que puede tener que puede servir para alguna reflexión en el resto del continente. Y una reflexión que no pretende hacer una crítica confrontadora, sino que pretende abrir alces para una reflexión productiva que nos permita avanzar. Yo parto del criterio de que el accionar de la izquierda en América Latina en relación a, a sistemas de salud ha estado impregnada de... El colonialismo del poder, del saber y del hacer. Y yo comienzo diciendo que no basta con ganar una elección. No basta con llegar al gobierno. Ya lo hemos hecho y no siempre con éxito. Y lo peor es que nos cuesta reconocer. En Venezuela hemos tenido seis minutos de la medicina social y la salud colectiva. En América Latina y más de 10 países hemos tenido listos de la medicina social y la salud colectiva. En general, hemos hecho una evaluación de esas gestiones y además hemos tenido poco sentido autocrítico para reconocer nuestras fallas. En ese sentido, yo digo que en general en América Latina, Muchos de nuestros gobiernos progresistas no han logrado escapar de la lógica de un pensamiento y una acción biomédicos que reproducen las relaciones del poder, del capital y del mercado. En salud, sin ninguna duda, ha predominado un modelo biomédico que domina el pensamiento y acción de muchos gobernantes diferentes Entonces, la reproducción de la colonialidad de las políticas y de la colonialidad en la gestión está presente. Y además, yo creo, y eso debemos verlo con mucho sentido, crítico y autocrítico, permea el propio accionar de la salud colectiva. Entonces, mi primera conclusión es que necesitamos capacidades de gobierno y capacidades de gestión que muchas veces no las tenemos institucionalmente, porque tenemos ministerios de salud que son ministerios hechos para la enfermedad y para la reproducción de relaciones de poder que terminan reproduciendo violencia, deshumanización, y a veces tampoco las tenemos a nivel personal, porque hemos sido militantes de la salud colectiva, pero a veces no hemos estado preparados para asumir el gobierno. Entonces no basta con buenas intenciones, que las tenemos sin ninguna duda, necesitamos una nueva forma de pensar, de organizar el trabajo y de gestionar los sistemas de salud. Digo que somos, hemos sido víctimas de la colonialidad del saber. Muchas de las categorías que somos para nuestra propia práctica son insuficientes e impiden ver la totalidad, y otras han sido banalizadas y apropiadas por el modelo médico hegemónico la salud pública tradicional, despojándolas de su carga y de su contenido político transformación y haciéndolas funcionales al capital y al mercado. Entonces, el primer planteamiento claro, es que necesitamos nuevas categorías y además necesitamos repensar y repotenciar las que han sido analizadas y dejadas de su contenido transformador. Un ejemplo claro, yo lo veo en la APS. La APS se convirtió en los últimos años en uno de los ejes del discurso sanitario del norte para el sur global. Y vamos a darnos cuenta de esto. De, a más de 40 años y de diversas evaluaciones, ha quedado claro que la APS es perdió su carga transformadora y quedó reducida a un mínimo de prestaciones para pobres. Ah, en algunos países a la puerta de entrada hay un sistema profundamente medicalizado. a un componente de los paquetes básicos y por eso yo digo que la APS se ha sacralizado, se ha convertido en un mito. ¿Y que es un mito? Una narración maravillosa situada por el tiempo histórico. Eso es la APS hoy. Una cosa rodeada de gran admiración y estima, a la que se le atribuyen cualidades de excelencia que no tiene. Entonces no podemos seguir llegando al gobierno para repetir que vamos a hacer una reforma de un sistema de salud basada en la APS. Oscar, minutos. Otro ejemplo es la universalidad. El gran capital se aduevió de la universalidad a través de la cobertura universal para la salud. Y en la medicina social muchas veces hemos confundido el universalismo con universalizar biomedicina, atención médica y salud pública vertical. No, hay que pensar la universalidad no como fin, sino como estrategia para enfrentar las desigualdades y construir ciudadanía. La universalidad es inútil si se desconocen las singularidades territoriales y no es parte del proceso de construcción de ciudadanía. Bueno. Yo creo que a nivel general seguimos utilizando conceptos absolutamente inadecuados, lo han dicho miles de veces en, este, en esta conferencia. Es que, claro, seguimos hablando de desarrollo, del desarrollo, del progreso, del bienestar, Ayer de la aventura, lo que somos, claro, comencemos a hablar de verdad, de verdad, de buen vivir, de vida buena, olvidémonos del progreso y del bienestar occidental y eurocéntrico. Que se centra en la acumulación de mercancías, olvidémonos de desarrollo y subdesarrollo, que un sistema sistemas mundo en Necesitamos otras categorías para interpretar la realidad. Y bueno, nosotros, en función de esas categorías, lo que hemos hecho es promover políticas sociales focalizadas, no universales, basadas en transferencias condicionadas, siguiendo las normas del Banco Mundial y del Fondo monetario internacional. Y nos cuesta, a pesar de que lo incorporamos en el discurso, incorporar en nuestros análisis en nuestra práctica las categorías de la epidemiología crítica, pero eso es claramente vemos tarde en el manejo de la epidemiología donde seguimos utilizando las categorías de la epidemiología clásica sin lograr incorporar en nuestro análisis y en nuestro informe la, la epidemiología crítica y sus nuevas categorías. Entonces, incorporamos al discurso, mas no a la práctica. Yo creo que es fundamental hacer una reflexión sobre este tema. Nosotros, para repensar y refundar los sistemas de salud, y para repensar y rehacer nuestra acción como gerentes de sistemas de salud, desde la izquierda y desde el movimiento progresista, necesitamos deconstruir Desmontar el marco categorial e y panamericano que expresa colonialidad y expresa dependencia del norte. Y necesitamos construir un sistema categorial que recupere el pensar desde la epistemología del sur para que veamos a los sistemas de salud desde el sur algunas propuestas para el debate. Ya voy la primera pregunta es: ¿para qué llegamos al gobierno? ¿Para qué llegamos a ser ministros o o directores de salud para administrar lo que hay o para construir y gestionar algo nuevo? Y está claro, si nos quedamos administrando esos ministerios para la enfermedad basados en programas absolutamente ineficientes y que expresan un estado burocrático no empresarial no participativo, y funcionar el capital con ese ministerio y ese Estado nos va a tripular, nos va a devorar y se va a convertir en el principal obstáculo para transformar la realidad. Como lo decía en una oportunidad Álvaro García Linera, los revolucionarios no llegamos al gobierno para administrar el Estado capitalista, sino para transformarlo. Los hombres y las mujeres de la medicina social y la salud colectiva no llegamos a los ministerios para administrar un ministerio que reproduce relaciones de poder, violencia, injusticias, desigualdades, sino para transformarlo. Cuando nos ponemos al ministerio, fallamos como muchas veces sucedido. Un ejemplo complejo son los programas. Los programas expresan las marcas del colonialismo científico y saber. Los programas son los mismos que poder para combatir la malaria, la antideostomiasis. Entonces, de una parte de nuestro ministerio están construidos sobre programas verticales Programas para salud oral, salud periódica, oncológica, enfermedad histórica, etcétera, etcétera, etcétera. 20, 30 programas que son absolutamente disfuncionales en el territorio. La lógica de los programas en salud funciona es la existencia de fuertes desigualdades a bajos niveles de ciudadanía, a bajas capacidades de gobierno y no son la única forma de relación posible entre el Estado, los ministerios y los conjuntos sociales en el territorio que debe ser el centro del sistema de salud, no necesitamos programas verticales y centralizados, lo que necesitamos son que comunidades y trabajadores de salud desencadenen procesos y desarrollen vínculos basados en el territorio y en el cuidado integral de la salud. Entonces nosotros pensamos que el pensamiento crítico en salud, la salud colectiva y la medicina social, deben colocar en el centro de las políticas y sociales y de los sistemas de salud a la salud y a la vida, hasta hoy en el centro de las políticas de salud, ha estado el hospital y estado de en la enfermedad. Debemos trasladarnos, procedemos a la salud y a la vida, y eso implica es convocar al territorio y a los dos de vida colectivo. Oscar, ¿me escucha? Por nuestra acción, que es la, Oscar, de, la Oscar. Oscar. de la salud, es la institucionalidad. Eh, ¿Me escucha, Oscar? Yo tengo el tiempo, no, si puedo ir resumiendo, para no, poder no, entonces no, pasar al próximo panelista. Yo no entiendo. Sí, si puedo resumir lo, los próximos puntos que le queden, para entonces pasar al próximo panelista. Bueno, lamentablemente yo no entiendo bien lo que está pasando ya aquí estoy terminando. ¿no? Ah, que se acabó el tiempo. Ya estamos cerrando, eh, tengo que, bueno, a que Para nosotros la determinación social tiene que ser con un enfoque interseccional, de los ejes de producción de desigualdad, clase, etnia, género, no como lo hemos venido haciendo ahora, vistos desde una perspectiva aislada, y debemos centrarnos en el cuidado integral de la salud y Entonces termino, esta es la última lámina. Nuestra pregunta fundamental es cómo salir de esa dinámica de reproducción de colonidad y dependencia en la teoría. ¿Cómo salir de políticas públicas y de acción de gobiernos que reproducen las relaciones de poder? En síntesis, creo que es necesario pensar la lógica de que vivimos en un mundo de certidumbre, disputadas, totalizantes y monoculturales. Necesitamos más encuentros que desencuentros. Necesitamos más complementariedad y cooperación que competencia. Necesitamos más tolerancia, tolerancia, que sectarismo. Necesitamos generar dinámicas que permitan romper la colonialidad. Y es fundamental impulsar esta profunda transformación si queremos abrir un nuevo horizonte civilizatorio. Gracias a ustedes. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Oscar. Gracias. Bueno, ahora les cedo la palabra al doctor Antonio Hernández. Gracias. Sí, gracias. Conmigo. Conmigo, sí. Gracias. Quiero eh, saludar a las compañeras y compañeros de este panel que me acompañan. Creo que toda esta mañana ha sido bastante reflexiva en torno a cuáles deberían de ser nuestras miradas, hacia dónde deberíamos transitar, hacia dónde deberíamos de situar nuestra academia y producir. Que creo que venimos de, de procesos políticos progresistas y democráticos en la región que intentaron en la década pasada con, con muchas dificultades, errores, limitaciones, poner al descubierto la necesidad de desmantelar y desnaturalizar las falacias instaladas en el sentido común durante las reformas al Estado. Bueno, sin embargo, como, como lo acaba de afirmar Oscar Feo, no basta con buenas intenciones. Mientras decimos que, que no hay teorías, nos pasamos repitiendo marcos teóricos. Todo el siglo XX nos pasamos administrando y repitiendo teorías y hasta el momento no ha sido posible esclarecer un ejercicio colectivo estratégico que le dé centralidad al debate clave sobre las alternativas de construcción de una nueva democracia y Estado en Latinoamérica y el Caribe. La aventura de Sousa Santos refiere que mientras los movimientos sociales demandaban al Estado crear bienes públicos universales, desmercantilizar ciertos bienes colectivos y comunes para la vida, para que no quedaran a merced del capitalismo y así garantizar soberanía política y territorial, fue ocurriendo todo lo contrario. Sobre todo en las sociedades excluyentes, como diría Aníbal Quijano, con las herencias coloniales e iniquidades constitutivas de los cimientos de América Latina y el Caribe. La dinámica de reconfiguración del Estado delimitó una nueva institucionalidad y gobernanza, donde no hay frontera entre la esfera de lo público y lo privado. La de lo público, que es mucho allá mucho más allá de lo estatal, es el espacio de los asuntos comunes, colectivos y universales para la vida. Dicho espacio fue borrado. El Estado, como diría O'Donnell, se transformó en un campo de depredación y reproducción de heterogeneidad y desigualdad. Los sistemas de salud, por tanto, han sufrido ese efecto de las reformas al Estado, siendo un elemento que ha sido desvalorizado como un condicionante social, abandonándolo y olvidando su papel como proceso mediador de la determinación de la salud de las sociedades. A pesar de ello, los sistemas de salud pueden desempeñar un papel clave en la construcción de ciudadanía e igualdad social, en la distribución de la riqueza y dinamizador del poder popular, logrando mejorar el bienestar, la calidad de vida y el vivir bien de los pueblos. Mientras tanto, el complejo político-sanitario-liberal y sus tecnocracias actuales han aprovechado la conceptualización de aparato y cuerpo burocrático administrativo de los sistemas de salud para su funcionalización y apropiación bajo la teoría neoclásica y las escuelas de administración de negocios. Esto provoca que la gestión de los sistemas de salud esté plagada de procesos y herramientas que han sido importadas directamente del mundo de los negocios y el capital, a la vez que hace creer que estos expertos con su terminología sofisticada y parafernalia son los portadores del fuego sagrado de la salud pública. Es así como los sistemas de salud se han mantenido como un aparato externo a la sociedad, gobernado por un salubrismo estatal de los especialistas y aceptando al mismo tiempo que dentro de ese aparato pueden crearse con la nueva gerencia pública nichos de mercado de bienes y servicios privados bajo dinámicas de mercantilización de bienes y servicios y financiarización o bajo coberturas y pólizas de riesgo. En contrapunto, para la teoría crítica, los sistemas de atención en salud son instituciones colectivas con un carácter de construcción histórica, temporal, representando la respuesta sociocultural y material que un Estado y sociedad dan a las prioridades, necesidades y demandas de salud colectiva de un pueblo. En este momento de la historia que García Linera denominaba el tiempo liminal, como un momento de ambigüedad en la que algo deja de ser lo que era, pero tampoco hay una perspectiva nueva hacia dónde avanzar, es imperativo construir nuevas alternativas por donde nuestras sociedades avancen hacia un vivir bien. Frente a estas complejidades, ya no basta con seguir repitiendo consignas, dilemas y relatos de rechazar las propuestas de la hegemonía del complejo político neoliberal colonial, como único camino alternativo. Tampoco funciona seguir usando categorías que han sido cooptadas por el modelo médico hegemónico y por la salud pública tradicional. Parte del fracaso del desmontaje del neoliberalismo se ha encontrado en las discrepancias entre lo que se ha propuesto con lo que se termina haciendo en los sistemas. Por una parte se ha querido construir soberanía sanitaria, pero por otro se ha entregado la agenda sanitaria a las agencias multilaterales de cooperación. Por un parte se, se ha querido universalizar, pero por otro se ignoran las singularidades del territorio. Es por eso que desde el pensamiento crítico latinoamericano es impostergable trabajar una nueva teorización sobre los sistemas de salud que implica en primer lugar asumir los límites y las aproximaciones epistemológicas como una opción necesaria. Este nuevo horizonte epistemológico pretende proveer una aproximación y reflexión teórica por donde transitar. Es decir, es necesario abrir nuevas preguntas, nuevas dudas y aproximaciones teóricas desde las epistemologías desde del sur. Por tanto, la tarea que tenemos por delante es problematizar las debilidades y nuevos críticos de los sistemas de salud de forma comparada, desarrollar una comprensión y explicación conceptual metodológica que permita desmontar cuáles han sido las falacias de las propuestas hegemónicas y especialmente comenzar a pensar cuáles son o cuáles podrían ser las propuestas alternativas de refundación de los sistemas de salud para la calidad de vida saludable y el vivir bien en nuestras sociedades del sur. Es desde esta trayectoria que se instala la necesidad de impulsar procesos decoloniales y espacios de construcción de conocimiento crítico que resultan sustanciales para fortalecer capacidades de actores claves, tanto en el Estado como en los movimientos sociales, instituciones académicas y universales, capaces de generar otra epistemología y hegemonía popular, democrática y transformadora, trastocando las coordenadas del debate en la lucha de ideas y conocimientos para una acción política transformadora desde el sur global. Una de las categorías que se pretende superar es el de reforma, ya que es un concepto funcionalizado, desgastado, obsoleto, pero especialmente instrumentalizado por la agenda sanitaria del complejo político-liberal en América Latina y el Caribe. Por tanto, proponemos el de refundación configurando un nuevo punto de partida. Esta nueva perspectiva epistemológica que se ha abierto permite la resignificación de las teorías y políticas sobre los sistemas de salud para América Latina y el Caribe. La refundación no significa la eliminación de los sistemas de salud vigentes, sino que presupone reconocer capacidades, de reingeniería y arquitectura institucional organizacional que fundamenten la refundación de la esfera pública y en este caso la reconstrucción de sistemas sanitarios para los desafíos del siglo XXI. Este grupo de trabajo de Salud Internacional y Soberanía Sanitaria ha propuesto un repensar categorial, no solamente como un cambio de términos. La intención epistémico-teórica no se limita a copiar categorías o conceptos, sino que intenta hacer una incorporación programatizadora en un nuevo corpus categorial. Es una discusión sobre los anteriores paradigmas en contraste con los nuevos, desde el sur y para el sur. La realidad pensada con anterior categoría no es la misma, por ello la intención epistémica deviene inevitablemente en una transformación del contenido anterior del concepto de la categoría, para que el nuevo contenido del concepto o de categoría sea pertinente a la realidad estudiada y abordada. Hemos planteado este repensar categorial en el último libro recientemente publicado, titulado La refundación de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe, de colonizar la, las teorías y políticas. Y estaremos publicando un nuevo marco categorial de epistemología de refundación de sistemas de salud próximamente. Más que representar un cambio semántico o reemplazar formas, reformismos o la dinámica de arreglos institucionales como tesis fundantes, la lucha por la refundación del Estado no es solo una lucha política en sentido estricto, sino también una lucha social, cultural, por símbolos, mentalidades, hábitos y subjetividades. Es decir, es la lucha por una nueva hegemonía. Finalmente, José Saramado escribió, los únicos interesados en cambiar el mundo son los pesimistas, porque los optimistas están encantados con lo que hay. Seamos entonces pesimistas. Gracias. Gracias Antonio, pasamos entonces con Camilo Hola, hola, hola. Sí. Perfecto. Se me ha ocurrido una... Bueno, eh agradecer también poder compartir con este panel tan, tan interesante. Yo voy a presentar fundamentalmente el tema de Chile por, bueno, por la historia y por los cambios que, que, que se están viniendo. Eh, bueno, Tenemos una larga tradición en términos de salud, bastante compartida con el resto de países de nuestra América Morena y eh, rescatar dentro de esto bueno, eh, lo que fueron las sociedades de socorros mutuos como una opción de los propios trabajadores y trabajadoras, porque en ausencia del Estado, hemos tenido tres reformas eh, en salud, para un lado más eh, social y para otro lado, las tres últimas para, eh, para el capital, y eh, en realidad estamos un poco cansados de, de reformas. Esta es la estructura, la estructura de cómo el mismo Ministerio de Salud se ve, la actual administración, con, siguiendo claramente al OMS, OPS cómo se subviven los sistemas de salud, fundamentalmente bien desintegrado, pero eh, sobre todo un sistema de salud público para pobres, para la mayoría de la población, y un pequeño sistema de salud para ricos, ricas, y eh, que no es solidario. Además, todo lo que tiene que ver con la atención de eh, las enfermedades profesionales y accidentes del trabajo va en un carril también por el lado, fundamentalmente, eh, siendo también un, un negocio para los empleadores, los mutuales, que se llaman. Bueno, en nuestro país, la constitución de la tiranía refiere que uno puede elegir en qué sistema, en este caso en qué seguro, se puede eh, uno y su familia estar. Pero vemos en el gráfico de arriba, eh, en su lado sería a la izquierda, que el eh, gran, gran porcentaje de la población, hasta el 90%, el, el 9 el 10, Decir, perdón, eh, no elige. Y no elige, no solamente porque efectivamente las personas que acceden al sistema público lo valeran, sino que las ISAPES, que eh, son los seguros privados, no aceptan personas de bajos sueldos, así de simple. Entonces, se han dedicado a captar, de ahí está abajo, la diferencia de riesgo entre las 14 millones y medio de personas que están en FUNASA y eh, 3 millones y medio de personas que están en ISAFE, donde las personas de FOLASA tienen más de 33% de riesgo de enfermar o de necesitar recursos para la salud. ¿Por qué? Porque son personas mayores, porque son mujeres de una edad fértil, porque son niños pequeños. Y bueno, vemos que esto claramente trasciende en términos de cuáles son las prestaciones a las cuales pueden llegar uno u otro grupo poblacional. Nuestro sistema de salud público ha sido limitado desde la dictadura en adelante y eh, post-dictadura tampoco se ha fortalecido como no debería. De, de hecho, la última reforma salud empeoró nuestra situación, la reforma salud del presidente Lagos, de la socialdemocracia chilena, y eh, hoy día se están transfiriendo, comprando prestaciones al sistema privado cuatro o cinco veces más de lo que se está invirtiendo para que el sistema público se fortalezca. A esta velocidad nunca vamos a tener un sistema público. Y bueno, en términos de trabajadores y trabajadores de salud, la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de salud, en este caso el gráfico de torta es de médicos y médicas de nuestro país, nosotros la minoría estamos trabajando para el sistema público, menos del 50% para 14 millones y medio de personas, y la mayoría, más del 50% de los médicos de nuestro país, está trabajando para solo 3 millones y medio de personas. La atención primaria, también debido a una teoría neoliberal, se fragmentó y está a cargo de 345 municipalidades, fundamentalmente casi, que son las, las comunas de Chile, y tiene un escenario medio heterogéneo. Y ahí lo que nosotros decimos es que no es que las personas, eh, finalmente son las personas las que sufren, si es que su alcalde, alcaldesa o director, director de salud le da importancia a la salud y eso claramente le saca la responsabilidad de atención de salud al Estado. Y además, eh, con más ingenio aún, eh, ¿cómo hacemos que los privados participen más todavía en nuestro sistema público de, de salud? Concesiones hospitalarias, fortalecidas por el último gobierno de derecha, y vemos que los hospitales concesionados son más caros y son peores que los que teníamos antes, o los que puede construir el Estado. Entonces, ¿para dónde vamos? Bueno, la discusión... Eh, en Chile está fundamentalmente en que el sistema de salud hay que cambiarlo. Ni las personas del sistema público ni las personas del sistema privado están conformes con, con, con, con cómo se atiende la salud en nuestro país. Y considerando solo el tema del sistema de salud, eh, una propuesta que es de los más liberales es que se haga un fondo de compensación de riesgo como el sistema de salud de las redes, alemanes, en fin, y que las ISAPRES, los seguros privados, sigan existiendo, pero ahora sean un poco más solidarios o realmente participen de la seguridad social, con los públicos y privados. La propuesta del actual gobierno eh, es, sobre todo, encaminada hacia algo un poco más avanzado, que es el seguro único de salud, eh, que es fundamentalmente que nuestro. Fonasa, Fondo Nacional de Salud, sea para todos y todas, y las ISAPRES ya no sean parte de, no recaigan las cotizaciones de trabajadores y trabajadoras de más renta. Entonces, este Fonasa recibiría aportes del Estado, recibiría cotizaciones de trabajadores y otros impuestos específicos. Sin embargo, actualmente Fonasa, muchas gracias. Actualmente Fonasa categoriza a la población en cuatro grupos. Fonasa A son las personas indigentes o con pocos recursos y tienen mucho menos privilegios entonces, o acceso a prestaciones que los, las personas con más recursos. De hecho, esta propuesta es antigua. De, el tercero cuarto de, vino de la concertación, había alguien directora de FONASA que decía que había que hacer un FONASA-E para que las personas de llegaran a FONASA, y ahí tuvieran un FONASA Plus, y por lo tanto no termina la segmentación y la segregación de las personas. De hecho, este es nuestro famoso ministro Magnolitz, que todo el gobierno primero de primera y un, hasta, la, hasta la pandemia en el segundo de y él efectivamente refiere que vamos hacia un solo gran seguro. O sea, hay un consenso político de la actual clase política de nuestro país que refiere que le un seguro. Y esto lo que vemos acá, bueno, es el actual subsecretario de Salud Pública, la reforma también de Salud Pública y Redes, colega de la escuela de salud pública de salvador allende que refiere que en realidad no es un seguro ahora lo, lo empieza a llamar sistema universal de salud y refiere que bueno está el diagrama que no hay que tener cuidado porque vamos a pasar un seguro único cotizaciones impuestos generales y vamos a tener prestadores públicos y privados así que no debe de alegar que somos inclusivos de hecho se van a hablar de aquí en esta misma columna diciendo que Chile va a seguir los movimientos del Banco Mundial del Fondo de Mundial Internacional. La ministra actual, en su cuenta pública, se llama una frase que después en realidad rectifica, como que fue un error de tipeo, pero que refiere acá al, al último, dice que vamos a hacer un fondo universal de salud, para allá vamos, con el actual gobierno, redes integradas en servicios de salud con prestadores estatales y privados. Y nuestro, ex, bueno, nuestro presidente, ex... Compañero de movimiento refiere que la salud es una prioridad, esta es la cuenta pública, vamos a tener nuevamente un fondo universal, que le vamos a disminuir los cobros a las personas del sistema público, uh -huh. que vamos a resolver las listas de espera y que vamos a preguntarnos sí. un poco más de centros de salud mental. Esa es la prioridad que se les está dando a salud. Bueno, pero como ustedes saben, tuvimos un estallido eh, y tuvimos una, una organización muy fuerte, Muchos cabildos autogestionados en los barrios de nuestro país eh, establecieron demandas en salud también, como por ejemplo un sistema universal de salud, eh, que sería eh, un poco lo que algunos estamos eh, también tratando de presionar para que vaya, se encamine para allá la constitución, y, pero no es solamente hablar del sistema, también hay que hablar de participación de trabajadores, trabajadoras, hay que, hay que hablar de participación de la comunidad, Toma de decisiones, finalmente lo que uno debería decir es cogestión en toda la red, a nivel de los barrios, a nivel de los consultorios, a nivel bueno, de las escuelas, de intersector, con eh, decisión vinculante de la comunidad y de los trabajadores, además de eh, ponerse de acuerdo con los gestores, pero también rescatando los saberes ancestrales y populares que hay en nuestra comunidad y no dejar que el sistema público de salud sea el, el único y el fundamental, hay que eh, aprender a trabajar en conjunto con los saberes ancestrales. Tenemos entonces una, una situación tensa complicada, eh, la clase política tradicional se resiste claramente a los cambios, y eh, creo que luego de varias décadas en que eh, nuestro sistema ha funcionado solo para unos, y unas pocas, tenemos que pasar a una constitución con un derecho a la salud garantizado, con un sistema público fuerte, con solidaridad en general eh, en todos los ambientes, todos los ámbitos y participación en la organización de la toma decisiones. Eh, <coughs> Este es un, estamos a puertas de la, del principio de salida de la Constitución y esta es alguna de las gráficas que se dice. En la, la Constitución actual, la de la, la dictadura, refiere que el Estado eh, ejer, ejecuta acciones de salud a través de lo público y lo privado, que eh, uno puede elegir el, el, el sistema de salud. En cambio, lo que está redactado en la actual Constitución refiere que el sistema es universal, público, integrado y el estado sería rector sin embargo las interpretaciones también dan para arte esto es un el diario, el diario financiero un diario eh, de la centro derecha que refiere que como está redactada actualmente la constitución el borrador daría incluso para que las isapres sobrevivan para que hablar de prestadores privados y bueno esto es una movilización de la, de una de las más grandes eh, coordinadora de trabajadores y trabajadoras de atención primaria, que se declaró en alerta luego de la cuenta pública de la ministra a propósito de introducir al sistema público la atención primaria a prestadores privados. Así que estamos en alerta en Chile y esperamos que ustedes también nos, nos ayuden, nos acompañen a trabajar de transformar nuestro sistema de salud. Gracias. La reforma. Gracias. Gracias Camilo. Bueno. Eh, no sé si hay tiempo para alguna pregunta o algún comentario sé que hasta ahora ya todo el mundo está el estómago les está hablando ¿no? Este, pero si hay algún comentario alguna pregunta este es el momento ¿Estamos? bueno pues si no eh, entonces damos por concluido este panel agradezco a los panelistas de la tarde de hoy Gracias, obviamente, por, por estar aquí apoyando esta gestión.